Eso es la gravera, eso, eso es la gravera abandonada. Bueno, vídeo para Mundo Trail, os habla RT3. <risa> Dice pesado, pesado, anda. Bueno, os habla RT3. Acordaros que este vídeo de hoy, el entreno de hoy se está grabando en RT3 Trail Runner. Vale, que son todas las resto de tomas menos esta. Así que, eh, si queréis ver el entreno de hoy completo, no saldrá esta toma. Eh, RT3 Trailrunner, ahí en YouTube. Venga. Bueno, cómo nos enfrentamos a las subidas en carrera, en carrera, ojo. En principio esta subida se anda, en carrera se anda. De no ser que seas un pro, de no ser que sea 15K, 20K, 27K, si tengas un nivel bueno y puedas correrla. Vale, que es una carrera corta. Esto se anda. Pero para que el vídeo no salga muy largo lo vamos a correr para ir un poco más rápido. Correr suave, ¿vale? Pero esto se anda. Vamos a ver qué inclinación sale. Voy a decir el, el, la inclinación... Para que siempre tengáis una referencia. Si no tenéis la inclinación, mal vamos. Venga, vamos a movernos un poco. Aquí se anda. Ahora llegas aquí corres. Corres, inercia, vuelves a andar. Esto ya es la realidad. ¿Vale? Carrera iríamos así. más en rodillas o palos si es una carrera muy larga que llevas palos. ¿Vale? ¿Cuánto? 92% máximo no os paséis de vuestro 92% como máximo 90% el ideal vale, seguiremos igual más en rodillo palos nos colocamos nuestro reloj nuestro pulsómetro que vayamos al 90% y de ahí no lo bajamos ni lo subimos, vale, en principio ahí, si no es una ultra si es una ultra muy larga yo bajaría y no usaría el 90% usaría un poco menos 88, 87 algo así, vale Venga, entonces esto lo subimos, andando, dándole caña, vamos a dejar de hablar. Llegamos arriba, corremos. Iremos al 90 igual, ¿eh? no penséis que, que va a bajar porque vamos corriendo, aunque hay menos inclinación, estamos corriendo. Iremos al 90-92 igual, volvemos a andar, en pocas palabras, los inclinados los andamos, cuando llaneamos un poco volvemos a correr, iremos asfixiados, pero digamos dedicar a rendir. ¿Eh? volvemos, yo iré al 90 algo así, vale inercia y ya pasamos a andar. Afloja un poco, corremos. Si vemos que no lo permite, seguimos corriendo. No es muy inclinada. nada. Dale. Seguimos corriendo. Aprovechamos la inercia. Y aquí ya pasamos a andar. ¿Eh? Ya corremos, otra vez andamos. O sea, en cuanto te lo permite, corres. El trozo más gordo andando, en cuanto te lo permite, pasas a correr otra vez. Es que aquí ya la inclinación no es muy fuerte. Seguimos corriendo, un 18 y medio no es muy fuerte, aquí si queremos corremos o si no estamos seguros andamos, si no estamos seguros de lo que viene después reservamos andando. ¿Vale? Volvemos a correr. Y ya depende, si te conoces la carrera y sabes la creación que hay, te conservas, te mantienes corriendo. Pero si no sabes lo que viene, en cuanto se le pone así andas. Para reservar por si las moscas. Volvemos a correr. Volvemos a andar. Parece una tontería, pero esto avanza a muchas puestos si tú ves una persona que esto lo hacen andando solo, lo dejas atrás de calle. De calle. Porque los trozos que tú corres, le avanzan bastante. Bueno, ya está. Ahora, sigo ya con, con el otro vídeo. Esta es una toma sola. Estamos aquí. Para mundo trail acordaros. Vídeo de hoy, RT3 está el run, saldrá uno hasta luego.